Ranza en Putaja estamos próximos a la semana santa mientras la comunidad católica se prepara para celebrar la pasión muerte y resurrección de Cristo la familia Jajia Gutiérrez se dirigen en una numerosa caravana desde Soras hacia Putaja ...recorriendo un aproximado de 20 kilómetros... ...con dirección al suroeste... ...para allí... ...realizar la fiesta más pomposa de la herranza... ...en todo el sector... ...este año... ...la familia Jagia Gutiérrez... ...y Rivera Cupe... ...han convocado a todos sus miembros... ...a los parientes... Amigos y coterráneos que llegaron desde diferentes latitudes del Perú, para pasar una cita inolvidable, audiovisuales Apujaruarazo, una vez más, agradecidos por la confianza que nos brindan por nuestra labor de difundir las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, llegamos a ustedes con lo sustancial y las incidencias de la herranza en Putaja. Aquí, una breve reseña histórica de cómo estas distinguidas familias se asientan en el hermoso paraje de Putaja. Corría el año de 1989 cuando el patriarca de la familia, César Gutiérrez Curihuamaní y su esposa Julia Ramos Huamaní inician esta atractiva y espectacular costumbre de la herranza en Putaja. Poco tiempo después, el clan Gutiérrez Ramos establecen un vínculo familiar de consuegros con los esposos Isidro Jagia Alarcón y Teresa Lapa Rivas. Y así se produce la unión de estas familias cuyos hijos Cesaria y Floro, Floro y Cesaria, conforman la familia Jagia Gutiérrez, quienes continúan con la tradición familiar que les ha legado sus antepasados. La herranza en Putaja lo hacen conservando la esencia sin perder el estilo, porque comprenden que para el hombre andino el ganado es el fruto más valioso de la madre tierra, la Pachamama, y en agradecimiento a ella, cada dos años celebran la fiesta de la herranza, Uyhuamarca y Raimi en la que le rinden culto a los apus, dioses tutelares, y la Pachamama, la madre tierra, con ofrendas, saumeríos, ritualidades variadas como pagapas y tincapas. Los apus tutelares del sector son las montañas sagradas del Jari Payaja y Huarmi Payaja, en Putaja principalmente es Huarmi Payaja. La cosmovisión del hombre andino está profundamente ligada a la tierra, al agua, a la montaña y a toda la naturaleza del cual obtienen el fruto que les da vida. Esta cosmovisión es la religiosidad nativa que se mantiene incólume a pesar de la imposición de otras formas de creencias foráneas. Esa cosmovisión y creencias nativas que los hombres del Ande han interpretado de hace siglos se transmiten de generación en generación en forma de mitos y leyendas. Una de estas leyendas cuentan que Jari Payaja se revela en sueños y a veces se les aparece en vivo por unos pocos minutos a sus hijos moradores del lugar o incluso a los caminantes y viajeros en forma de un chalán de macora y blanquísimo poncho de nube que va montado en un corcel blanco con bridas de oro y aperos de plata casi siempre para reconvenirles y pedirles tributo mediante saomeríos y también para recomendarles buena conducta a sus hijos mortales para que éstos sean favorecidos con la reproducción de sus ganados Payaja viene a ser la consorte de Payaja. por ello es que cada dos años, el 13 de abril, una muchedumbre de lugareños se congregan en Putaja, en torno a la familia Jajia Gutiérrez para dar inicio a la tan esperada erranza en Putaja. Díspera Después de una deliciosa cena el anfitrión del evento toma la palabra para dar la bienvenida a todos los concurrentes y dar por iniciada la fiesta. Buenas noches, profesor Edgar, Flora, uh, William, a Carlos Dofredo, la corneta, el Cedro, el violín, el primo Tomás uh, en primer lugar. La, mis agradecimientos por la visita que ustedes han tenido y creo que acá a, nosotros también hemos hecho estas organizaciones con el fin de que toda la familia que esté, pero lamentablemente algunos no llegan todavía, ¿no? posiblemente hasta las 10, así otro grupo van a llegar y también mis sobrinos que están en Lima posiblemente van a estar viendo esta filmación con todo cariño con el apoyo con participación de todos ustedes vamos a dar inicio a este costumbre que es el ranza primeramente para que empiecen a tocar la música vamos a hacer como tincapa primero y después ya iniciarán a tocar y nosotros también ya empezaremos a hacer. Acá tenemos San Marcos. Eh, ¿no? Vamos a pedirnos uh, el permiso a él, con el permiso de nuestro Cerro Payaja, Jarwarazo, Guarmi Payaja, Jaripayaja, uh, Jarwarazo. Estaremos iniciando esta herranza. Muchas gracias. Los músicos del arpa y el violín comienzan tocando la canción del Taita San Lucas, Taita San Marcos. Al cantante Chaval del Arcay. Esta canción corresponde a la primera secuencia de la herranza y se canta en toda la región, con pequeñas variaciones. Es para pedir licencia a los patrones del ganado, Aita San Marcos y Taita San Lucas, están representados en unos retablos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 cantando y bailando en la noche de la víspera. Otras personas ya van rememorando sus recuerdos con las melodías de las canciones que evocan la relación del hombre con la naturaleza y los apos, deidades andinas. Mientras tanto, el dueño y el mayordomo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 Los insumos que han preparado serán envueltos en una panca de maíz para llevarlo a un lugar desolado. Por allí, en el silencio y la oscuridad de la noche, los espíritus de los sapos podrán oír y recibir sus evocaciones. Allí se quema la sauma. Esta vez, los expertos han decidido Hacer el ritual en el centro del contracorral. El huajrapuku entonará unas melodías como llamando a los espíritus de la montaña. Lo realizan con profunda devoción. Participan los dueños del ganado y algunos familiares. Es el tributo a la pachamama, donde evocan a los apus. Dioses tutelares mencionan los nombres de los parajes y lugares donde comen los animales. Chacchan coca, fuman cigarro, toman vino, como brindando con los espíritus que han evocado. Alimentan el fuego con incienso para que consuma adecuadamente la saúva. así estas ofrendas serán recibidas por los espíritus de las montañas. Durante la noche, repetirán el ritual tantas veces como lugares haya donde pastan el ganado. Guare mi Payaja es uno de los lugares más importantes. Mientras tanto en casa,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 finaliza la víspera entre cantos y bailes, hasta altas horas de la noche han brindado harta chicha, licores, café caliente para contrarrestar el frío de la noche. No. Oh. El día central muy de madrugada es la costumbre en Putaja ir a traer la guayla y el ñauindiaku. La misión es del Guajarapuco, le acompaña el mayordomo. Se dirigen hacia un acantilado donde recogen la guayla más limpia y el agua que emana del cerro Huarimipayaja. A esta hora ya van llegando más invitados, algunos con sus caballos listos para traer las vacas y los toros de sus comederos. Para ello se hace el despacho correspondiente, siempre brindando con chicha y trago. Cantan y bailan la música que corresponde a esta secuencia. irse hacia Warinny Payajo. Después del despacho, en Putaja es costumbre y obligación de los músicos que deben traer leña para calentar las marcas de hierro juntamente con el dueño, mientras la dueña se dedica a preparar el yampu, acompañado por las melodías del Guajrapú. Yampu en español significa suave. Es una harina muy fina que se prepara especialmente de una determinada variedad de maíz. Al mismo tiempo, otro grupo de señoras y algunos acompañantes se disponen a preparar el almuerzo para la hora de llegada de los arriadores. Los jinetes han fijado un punto de encuentro donde reunirán todas las resas desde los diferentes comederos para luego hacer llegar hasta el contracorral de putaja. Todos concurren al recibimiento en la puerta del contracorral Una vez encerrado el ganado Una muchedumbre aglutinada en torno al arpa Cantan canciones muy sentidas Correspondientes al momento Continuación, se dirigen a la casa para degustar el gran almuerzo del día central intenso ajetreo entre la cocina y los comensales los masas y los ayudantes bromean comentan, rumorean se oye harto murmullo risas y carcajadas hay un ambiente de animosidad entre los concurrentes, mientras se da el banquete, los músicos van amenizando con las melodías del choupimisa Todos deberán quitarse el atuendo de la cabeza, ya sean gorras, sombreros. Si no lo hacen, serán castigados con una multa rigurosa que aplican los masas. Es la costumbre. Lavado el almuerzo, acuden al contracorral. El dueño carga su kipi, organizado desde la anticipa. En él, lleva las imágenes en retablo de los santos patrones Lucas y Marcos. Llevan también todos los enseres para la faena. El kipi está adornado con bastante huella. Su pareja va junto a él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 Estamos en el momento más importante de todo el evento. Para dar inicio a la jornada, los dueños recorren a todo trote el perímetro del contracorral, derramando llamo. Es para ahuyentar las malas vibras. Luego el masa realiza una sauma en el centro del corral. Mesamastai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 Luego los cubren con un mantel blanco. Sobre ella tienden la coca y forman como especie de corral con el huayla. Para terminar con el uña ojliachi, los dueños tienen que simular ser toros y vacas. Entran de cuatro patas a donde está la coca, que ahora representa el pasto. Tienen que coger con la boca. Las demás personas también simulan ser toros y se cornean, se dan de cabezazos y frentazos. Están peleando por el pasto y también por las vacas. A continuación, se marca y señala el ganado. ...participan todos en la faena... ...elegándose responsabilidades en grupos... ...unos serán los chaladores... ...otros los margileros... ...el grupo de mujeres se encargarán... ...de poner los aretes de cinta... ...mientras otro grupo... ...estará avivando el fuego para poner... ...a punto incandescente el hierro... ...otro grupo de hombres y mujeres van cantando la secuencia que corresponde a esta parte de la herranza. En medio de la faena Se hace una breve pausa Para recargar energías Brindando con chicha y trago Se reparte también coca y cigarros Continúan con la faena Hasta terminar de marcar Señalar y colocar aretes A todo el ganado La intensidad de la faena ha estresado y embradecido a algunos ejemplares que ya empiezan a embestir a las personas. Algunos esquivan con agilidad y habilidad las filudas astas. Otros, sin embargo, sufren espectaculares cogidas. ya es hora del jauchi. Se bebe abundante chicha y otros tragos. Los dueños brindan con los compadres. Es un afectuoso compartir entre todos. Unos encargados hacen tomar a todos el pito, chicha mezclada con un pada de siete cereales. Lo sirven en un puto lo remueven con unos ramitos de guay. Tienen que tomarlo rápido, de un solo tirón, porque les exigirán castigándoles con ortiga en la mano o la cara. Finalmente llega la hora del chicuchico. Así anuncia las letras de la canción.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 Persiguen y cargan por detrás a las mujeres que se defienden embadurnando la cara de los toros con el estiércol fresco que ahí han dejado los animales. Este acto simboliza la fecundidad y la reproducción del ganado. Finalizan el día central con el toro toropuclea simulando la corrida de toros han separado algunos toretes, para ello se dividen en dos grupos, el bando que representa al obligado con el arco y el otro al capitán con el violín, de esa manera inducen a los animales a que formen su bravura, Ha-ha-ha-ha-ha! <laughs> <laughs> es la melodía de la cura cabeza. Al día siguiente de la herranza, prosiguen con el azote a todos en general, arrodillándolos frente al Taita San Marcos y Taita San Lucas. Es muy jocosa esta costumbre, porque siempre tiene que existir una razón para que reciban el azote por más correcto que sean. Así expían sus culpas. Luego de la azotada, se significa el toro toro, que consiste en traer el queso uno a uno, acompañado por la melodía de la corneta. ¡Ja, <risa> Качэ, качэ, качэ, качэ, качэ, качэ, сай авака. Макабеха. Косо, косо. Давай. А я я.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 De cierta distancia, lanzan el cuchillo para clavar en el queso. Aquí se mide la puntería de todos. Cada queso representa al comedero del animal. Una vez clavado el cuchillo en el queso, es partido en pedazos, acompañado con su cancha, su papa sancochada y su rocoto molido. Continúan con el señal Yupay, Marca Lavay, que consiste en lavar las marcas y enseres que se utilizaron en el día principal. Lo realizan en un balde de chicha de jora, de donde los dueños sacarán con un poco de guayla todos los enseres. Después beberán la chicha y arrojarán los potos a la jocha. Si los potos caen boca abajo o fuera de la jocha, serán obligados a seguir bebiendo hasta que logren que los potos caigan correctamente dentro de la jocha. Luego se dirigen al lugar suitubujo, donde realizan el ritual acostumbrado de la Illa pampa que consiste en hacer una ofrenda consahumada a la Illa, Piedra grande que tiene la forma y representa un toro, Al que lo limpian y le colocan aretes, lo hacen cantando la canción de Illahuamán. A continuación, el mayordomo desentierra los aretes del año anterior para quemarlos. También desentierra un cántaro con vino y chicha que han de beber todos los presentes para nuevamente enterrar el cántaro con chicha y vino, también los aretes, y algunos enseres que han utilizado en la herranza. Y agradezco bastante, mucho, a la familia, más que todo a mi suegro, que está por allá, el señor Floro Jafia y su esposa, César Gutiérrez, y los, y los patriarcas, el señor César Gutiérrez, Diga señora Julia Ramos, si no fueran por ellos, creo que no de repente no estaríamos a ellos. Ellos son los troncos del linaje. De Puerto rico, Pero al final, estamos acá, es, es una rico, alegría hombre. tremenda. Nos llevamos no un acuerdo tremendo. Y gracias por la oportunidad y gracias por estar acá presente con nosotros y eh, de con ellas. Yo, yo me siento muy orgulloso y a la vez agradecido por las personas que nos están acompañando acá. Gracias a tío Miguel, gracias Liz, Alex, mi suegro, ahí están todas las mujeres. Con ese gusto, me tocaré. ¡Rápido! Rápido. <risas> eh, William, te no, no, no. alegría cuando votas? ¿No ¡Eso Ahora hacer ejercicio. Así continuarán cada año, en que realizan la herranza. También continúan bebiendo el pito, haciendo el guajo, especie de evocación de buenos augurios. Esta secuencia de la herranza, tiene un sentido de tristeza, a punto que algunos derraman lágrimas cantando las melodías de lo Mayabe. Es en caravana para comer el liulipicante. Han preparado un guiso con los trocitos de las orejas que han cortado de las resas. Los lunchi son los encargados de servir por cucharadas directo a la boca de todos, acompañando con cancha caliente y su copa de trago que deberán engullirlo lo más rápido posible. Quien derrame una mínima porción, será castigado con multa. Luego sirven el masacal. Es un delicioso caldo con trozos grandes de carne de cordero. Y llega el final de esta hermosa tradición de la herranza. Se canta la despedida en torno al arpa y el violín. Unas voces se ahogan, hay nudos en las gargantas, muchos ojos segregan lágrimas y en muchos pechos se agolpan sentimientos encontrados. Es que no saben si volverán a la próxima erranza en Putaja. Check the the I'm the